En la ciudad de La Paz, el inicio del pago del bono Juancito Pinto estuvo a cargo del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, quien garantizó la sostenibilidad de este beneficio que llega a los niveles de primaria y secundaria de los establecimientos fiscales y de convenio. Un fuerte aplauso para ella. ¿Cómo ha surgido la iniciativa de este bono Juancito Pinto? El presidente Evo estaba un día... Nos llamó a un almuerzo trabajo en, en el palacio y dijo que quería que todos los niños concluyan su, su año escolar porque veía que en muchas escuelitas los niños no concluían su año escolar. El año 2006, cuando se inicia el pago del bono Juancito Pinto, se llegó a beneficiar a más de un millón de estudiantes. Y para este año, el 2016, el monto de 200 bolivianos llegará a más de 2 millones de estudiantes en todo el país. El presidente Evo nos ha instruido que blindemos nuestros bonos, que la política social se mantenga y que garanticemos, y niños y niñas, el bono Juancito Pinto... ¡Está garantizado, niños! ¡Un aplauso por el bono Juancito Pinto!